We'll wow. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal YouTube OZ Producciones y por supuesto en alianza con www.lasuperiorestereo.com, perfecta para ti, la emisora en internet con una programación 24 horas supremamente especial. Y nos hemos encontrado en las calles bogotanas con Nairo Aristizábal, gran cantante de música popular, nuestro, muy colombiano del departamento de Caldas. Nairo, qué gusto saludarlo, ¿cómo estás? Igualmente Don Otoniel. Oye, sí, por aquí aguantando frío, nos tocó quien en hoy no soy, porque siempre está haciendo como ventarroncito, como oiga, un saludo muy cordial a la gente que nos ve hasta ahora, en la superior. Claro que sí, a través del canal YouTube OZ Producciones. Bueno, Nairo, ¿ya cuánto tiempo dentro de la música popular? ¿Y se inició cantando precisamente este género que está tan pegado en Colombia? Sí, don Otoniel, aproximadamente llevamos 16 años ya en, el, en esta profesión que es... Muy difícil, pero es muy gratificante Nos hemos sostenido ahí poco a poco, pero aquí vamos todavía Muy bien, inició cantando música de qué artista, colombiano, mexicano, cantada baladas o ¿Por qué género se inició? Pues a mí me gustaban siempre las baladas, me gusta la salsa Y resulté cantando música del Caballero Gaucho, de Darío Gómez, de Luis Alberto Posada Y, y aquí vamos, gracias a Dios, muy bien Claro que sí, hablando de estos grandes del género popular Tuvo la oportunidad de conocer al caballero Gaucho Un verdadero referente de nuestra música colombiana Sí, lo conocí en Manizales, estuvimos en un evento Pero ya pues con los años, no hace ni mucho antes de que muriera el señor dos años atrás Lo alcancé a distinguir, un personaje Claro que sí, ¿qué aprendió del caballero Gaucho en esa charla? que pudieron haber dialogado? No, la verdad el diálogo fue muy muy, muy cortico, nomás maestro ¿Cómo está? Una foto y ya Ok. ¿Y ha alternado con grandes de la música popular en tarimas colombianas? Sí, gracias a Dios, y sí, claro. Hemos estado prácticamente con todos. Yo creo que con el único de los que son famosos que no he compartido es con Jesse Uribe, el Resto Con todos he estado en, en tarimas y en ferias. Claro, claro que sí. ¿Y tiene amistad con ellos? ¿Estrecha solamente eh, colegaje no, musical? No, colegaje nomás. Nos encontramos más. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué los... Ya. Ok. ¿Cuál fue el primer éxito suyo que se escuchó en la radio colombiana o, o digámoslo así escuetamente en las cantinas, en las rocolas? El primer tema que eso no se llama Mi Problema y punto. ¿Esa canción es de qué año? Esa canción es del año 2008. Del 2008. ¿Cómo dice esa canción? Entonces porque sufren si soy vagabundo, si me pierdo es mi vida, no le doy cuentas al mundo, a nadie le hago daño, dejo vivir y vivo, y si por mujeriego o por borracho muero es mi problema y punto. Bueno, eh, me he dado cuenta en redes sociales que usted tiene un eslogan en su nombre, el cantante de lo prohibido, algo así. El patrón de lo prohibido. El patrón de lo prohibido. ¿Y, y es debido a qué, Nairo? Eh, un tema, hay un tema de ese servidor que llama Caricias Prohibidas. Y pues no sé, alguien me dijo, ¿Usted hay, que, hay que colocarle una buena chapa y me puso el patrón de lo prohibido. Claro que sí. ¿Usted le tiene video a la mayoría de sus eh, canciones? Sí, la mayoría tiene video, señor. Y lo invito a que lo vean en, en, en, en, en sí. mi canal de YouTube. Claro que sí. ¿Cuáles ¿Cuál ¿Cuál son las canciones más sonadas suyas? Bueno, eh, está ese de Caricias Prohibidas, mi problema y punto. Uno llama Duerma Mía, que yo manejo. Otro llama Cambiar, ¿para qué? Hijo de Madre, dicen. <risa> Hasta hoy lloré. Siempre hay varios temas que ya han sonado. <risa> claro que sí. En las calles aprendí que es un tema muy... Esa canción sí que me gusta. Sí, es un tema muy, muy de la realidad. Porque hay mucha gente que nos, que nos ha tocado levantarnos en la calle... Comiendo de las que sabemos. Claro. Y en la casa nos enseñaron que vale más una palabra que un papel firmar, y una fue, firma. Claro que sí, fue experiencia propia. Pues digamos. O de, más lo, o menos. Que, o de lo que vive regularmente de el pronto, colombiano, ¿cierto? De pronto, sí, exactamente. De pronto yo me fijo mucho sobre, en ese tema por, por parte de mi papá. Claro que sí. ¿Ha cantado canciones en colaboración con otros artistas? Ahí tengo un tema dúo con Argemiro Jaramillo. Ah, qué bueno, ¿cómo se, llama? ¿Y se quién se llama, es el compositor? Argemiro Jaramillo, el compositor, se llama Buscando un consejo. El poeta del amor, le dicen a Ramiro. Qué buen cantante también, buen, buen tipo, humorista, fue sí. humorista en su tiempo y, y gran compositor. Sí, señor, claro que sí, gran persona, Ramiro. Claro que sí. ¿En qué escenarios colombianos ha estado? ¿Dónde se ha presentado y dónde me lo quieren bastante? Pues... En las ferias de Manizales he estado en varias oportunidades, estuve en las ferias de en Medellín, en la feria de las flores, en la feria de Cali también estuve, y aquí en Bogotá en muchos escenarios, bastantes, hemos estado en el show de las estrellas también, hemos estado en el, en el, en el canal de Telecafé, en el despecho también en Tarima, y, y así en muchas partes. Claro que sí. Bueno, eh, he de suponer que tiene muchos seguidores en el extranjero, en Europa, en diferentes partes de América. ¿Le han invitado para que vaya a esos países? La otra la oportunidad de, de ir a España, pero con la cuestión de la pandemia se frenó todo. Y creo que en, en 20 días o un mes voy para, voy para Perú. Qué bueno, excelente. Bueno, la, la canción reciente que está sonando en las diferentes tabernas, eh, cantinas, digámoslo así, en, de emisoras, emisoras, en emis, diferentes emisoras de internet, ¿cuál es? Pues está esa de Las Calles Aprendidas y otro que se llama La Vía Prestada, también un tema muy, muy real y muy bueno. Ok, ¿prepara nuevo trabajo musical, nuevas canciones para los próximos meses antes de que se termine el 2022? Estamos precisamente en ese proyecto de, de a ver si hacemos un video, un tema nuevo que se llama La Indisciplinada. Dedicado a las indisciplinadas, <risa> aunque, aunque no trabajó ni ¿no? igual, desde el disco al final. ¿no? Sí, entonces, estamos en ese proyecto de mirar a ver si, si producimos un video en estos días. Claro que sí, Nairo. ¿A quién le agradece, aparte de Dios Todopoderoso, el, el, el hecho de estar eh, como cantante en este mundo colombiano? Me lo Acabo de decir primero que todo Dios y oh, mucho a mi familia que, que, que me han soportado porque es que esta profesión de, de ser artista no es tan fácil como la gente cree por los continuos viajes, por estar fuera de la casa. A ellos más que todo. la ¿Y si ¿Sí me lo han apoyado en los medios de comunicación? Sí, claro, sí. Hay partes que, como todo, hay partes que apoyan, otras veces no, en otras no, de pronto no pueden, no sé, pero bueno, ahí me embargo, y nos sostenemos, don Otoniel. <risa> muy bien. Pues es Nairo Aristizábal, quien ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, dedicándonos unos minutos. Ya viaja muy pronto a la capital del departamento de Calda. Le deseamos muchos éxitos en sus presentaciones por allá. Muchísimas gracias, don Otoniel, y a todos ustedes, pues nos han de escuchar la música de Nairo Aristizábal. Porque estás es bien estilo papá. Así es, y suena siempre en la superior estéreo con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.